En ocasiones nos interesará incorporar a nuestro contenido el contenido de otros sitios web externos. Bastará con que vayamos al bloque de información textual, elijamos sitio web externo y peguemos la, el URL de la página que teníamos previamente seleccionada. Podemos elegir la altura del marco en el que se mostrará la, la página. Vamos a elegir en este caso el, el mayor tamaño muy grande y vamos a aplicar vamos a ver un primer problema que ya intuimos cuando lo vemos en la ventana de visualización si además viéramos esta página en la visualización previa para ver cómo nos va a quedar el producto definitivo comprobamos que la página que queríamos insertar ha quedado encajonada dentro de nuestra plantilla y nos obliga a hacer un scroll horizontal, lo cual es muy incómodo para poder consultar la información. Por ello es muy recomendable que pensemos muy seriamente si es necesario este recurso y en todo caso que hagamos pruebas para ver si es la solución más adecuada y el resultado que, que nos brinda en la visualización final.